Y comentarios de la actualidad. Bueno, y a propósito de la actualidad está con nosotros Johnny Calderón Amorío, mi gran amigo de tantos años, doctor. ¿Cómo tú te sientes? Cuéntame. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro Buenos muchísimo. Días. Tú ahora cambias, ahora das un, un giro, porque tú antes eras miembro del PTD, ahora de la Fuerza del Pueblo. Cuéntanos de ese cambio. Bueno, Dinos qué, cómo se ha ido desarrollando ese proceso de convertir al partido de al partido de los trabajadores dominicanos en la fuerza del pueblo de Leonel Fernández. Sí, en primer lugar, muy buenos días. Nuestro pueblo, San Francisco de Macorís, la región nordeste, el mundo y a ustedes, esa playa de, de profesionales. Gracias por esta invitación. Este, mira, eh, el Partido de los Trabajadores Dominicanos, antes del noveno Congreso, Pablo Alfonso Rosario, era un partido pequeño, era un partido realmente diminuto, pero con mucho principio. Pero eh, desde que se, se le ha inyectado eh, lo que se llama la sangre nueva, el partido ha dado un salto, ha, ha dado un giro y se ha convertido en un partido mayoritario de la noche ¿Qué a la es mañana? la sangre nueva esa palabra es peligrosa ¿Qué es, qué es la sangre no, nueva no es bueno que, la ah, ah, es bueno que, que identifique sí. eso no, quiénes son no no la sangre nueva puede ser generalizada no tiene que ser sí. específica para Por ningún la tendencia, partido no no pero pero, será... pero no no yo me refiero realmente al partido de nosotros los okay. líderes de sangre nueva en el en el partido de los trabajadores dominicanos para que hemos mover. impulsado realmente nuestro partido ah Ok. Sí. La sangre nueva no, no tiene que ver con la gente que no, entraron no, ahora No, no, no no, no, no, no, necesitan... no, no, no. déme no, un bien. momentito para saludar a Tito Que también claro. está con nosotros Tito Marte, locutor, amigo, comunicador Bueno, una, una días, figura de Macorís eh, Muchas eh. gracias, buenos días Buenos días a cada uno de ustedes y Estamos aquí de imprevisto Porque el doctor Johnny me llamó y Estaba en radio Y precisamente, donde ¿no? está el Johnny Yo tengo que darle el respaldo, Johnny y nosotros sentimos bien porque tener un programa como este, San Francisco de Macorís se nutre de buenas informaciones, porque los protagonistas, por lo menos, saben lo que hacen y pueden hacer de este un gran apoyo en lo que es la comunicación. Muchas total. gracias, Tito. Eh, gracias doctor, a ti por la palabra. Dime. ¿cómo se concibe ahora este partido, el PTD, ahora llamada La Fuerza del Pueblo?, en lo que tiene que ver con la estructura propia del partido y estos cambios, vamos a decir, si se quiere, radical. Un partido pequeño y de alguna manera usted dijo, o sea, eh, se vuelve grande. ¿Cómo han concebido, cómo lo visualizan todo este tema? Sí, mira, eh, una de las cosas, o sea, a este partido, nuestro partido, el partido de los trabajadores dominicanos, ahora la fuerza del pueblo, realmente esto ha sido lo que le llaman vulgarmente un golpe de cola hacia arriba para convertirse en un, en un partido mayoritario. Este, en el, el domingo pasado se realizó eh, un congreso extraordinario para aprobar todas las medidas que, y todos los acuerdos que llegaron a ser eh, entre... Eh, la fuerza del pueblo, o sea... Eh, Ahora la fuerza del pueblo exactamente, con Lionel, vamos a decir. para aprobarlo. Y cuando nosotros llegamos, estaba todo consumado. Solamente tuvimos prácticamente que levantar la mano. Ah, pero usted no, no, no Una fue pregunta. parte de esos acuerdos que se llegaron. Usted dijo, ah, no, a, de acuerdo, estoy claro, de acuerdo. No, no, o sea, que realmente... No, no, claro, no. Discúlpeme, eh, pero no, quiero no. escucharle. no, lo que hay es que cuando nosotros, pues, <risas> llegamos, pues, se discutieron todas las medidas. Y entonces pues nos pusimos de, de acuerdo okay. y entonces se aprobó todo lo acordado entre ese gran pacto eh, muy importante para nuestro partido, ahora la fuerza del pueblo, porque en las elecciones pasadas nuestro partido lo que sacó fue, fueron 17 mil votos ¿qué significa eso? que de sacar en las elecciones pasadas 17 mil votos y anto, entonces para ahora eh, llegar a sacar 80 mil, 90 mil y eh, obtener eh, su personería jurídica iba a ser muy difícil, sí. lo que significa que esto fue una suerte para nuestro partido lo que la, significa la, que la, yo sí. desde aquí yo eh, felicito a nuestros líderes especialmente el presidente de nuestro partido, Antonio Floriano Una pregunta, eh, quiere decir que ya no se puede decir PTD sino eh, Fuerza del Pueblo Sí, ya realmente nosotros somos la fuerza sí, Pero usted okay. como que lo siento okay. muy contento, okay. sí. Sí, sí, ya, no, contento. Eh, Doctor, eh, sí. evidentemente que en materia política eh, ustedes salen ganando. Eso es indiscutible como partido. Salen ganando porque, como eh, justamente lo que te plantea, van a, a recibir una inyección de votos que lo va a hacer crecer. Eh, de sí, cola, dice sí, sin embargo, el fundador de este partido, José González Espinosa, manifestó que se había matado el partido por cuanto eh, se eligió o se va a elegir más bien eh, como candidato presidencial a una persona que según él según González Espinosa, va bajando y no subiendo. ¿Qué tiene usted que decir para eso, sobre eso? Mira, este, yo realmente estoy de acuerdo con los cambios, con la, con la globalización. Y entonces el compañero González Espinosa, en su exposición eh, en, en la cual yo estaba presente allá, fue una exposición muy importante, pero no es menos cierto que... Eh, el comité político, el comité político, son 25 y todos estaban de acuerdo, solamente sí. el compañero González Espinosa. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que realmente eh, eh, le pasaron por encima realmente al compañero pero, González Espinosa. Pero o sea, esa es la disciplina, es la de disciplina idea, partidaria de que aunque la mayoría quiera lo que él no quiera, él tiene que someterse. Claro, así lo sometió eh, este. Eh, los participantes en el congreso, todo fue por unanimidad, solamente dos votos en contra. Tony, eh, en ese sentido nos gustaría escuchar tu visión sobre el... tito, tito, tito, sí. tito, disculpa. Eh, sobre o sea, el partido, la fuerza del pueblo, ¿qué opinión te merece de todo esto? Mira, eh, en el Congreso que se hizo en Santo Domingo, y lo paso a seguir a discutir es que. De lo que es el Comité Central, 10 seguirán siendo del Partido de Trabajadores Dominicanos. Los entrantes 25 son de Leonel y su nueva fuerza. Cinco a discutir, tanto por Leonel como del mismo Comité Ejecutivo del PTD, que todavía es PTD hasta el día de hoy. ¿Cuántos sí, sí. miembros son? Mira, el Comité el comité, el, el comité Ejecutivo Político tiene unos 35 okay. miembros. Bien. Entonces, ahora en la discusión que se va a tomar a partir del 27, ya esta semana le va a dar toque final, porque el 27 va a ser proclamado, Leonel, ya sí. como candidato. Ahí ya se están discutiendo los que van a pasar a miembros, que son 10 escogidos por el PTD, que ahí estará nuestro presidente Johnny Calderón, y 5 a discutir, más los que van a llegar con lo que es la fuerza de leonel Fernández, que va a completar los 35. Y... Ese es el pacto hasta ahora. Se oyen rumores de que además del, de, del PTD, que se convierte en Fuerza del Pueblo, también hay una serie de partidos que se van sumando a una coalición, a una gran coalición. sí señor ¿Cuáles son esos partidos? Mira, ahí está el bloque institucional BIS, <coughs> está el partido que ya no demócrata, PECODC, Fuerza Nacional Progresista, está también el PUN, Partido acción uh -huh. Nacional, y otros más, a través de movimientos y estructuras que todavía están en el camino que se llama ganar-ganar, que es un bloque hecho por José Francisco Peñaguaba. Ganar-ganar, se suma ahora Junto a Podemos y que es la fuerza del pueblo. Oye, además de esos asuntos funcionales de, de puestos en, en el comité central, ¿qué uh -huh. otra cosa hay para lo que era el partido de los trabajadores dominicanos? Dentro de lo que es de lo el, que hay, dame de, a contestarte. De Mira, una estructura... El presidente Antonio Florián dejó bien claro y ayer salió en lo que es la prensa. Por ejemplo, los postulados por provincia que tengan, por ejemplo, números, que den números no serán tocados por la, esta acción que viene. A nivel nacional hay varios candidatos que tienen posibilidad de ganar. Por ejemplo, en La Vega, Ranchito, tenemos también en parte de Cotuí. En Santiago y otras partes de lo que es el sur, eso serán tomado en cuenta, según dijo el presidente Antonio Florián. ¿Qué significa esto? Con la avalancha que viene, de ustedes deben saber, por ejemplo, San Francisco de Macorís renunció casi todo lo que es el comité ejecutivo del PLD. Para acá vienen candidatos que ya fueron en las elecciones pasadas. ¿A quién han renunciado? Tenemos entendido que renunció Andrés eh, André Acosta ya, y, y, Trinidad. y Trinidad, pero no ha renunciado no, al partido. No, no, no, ellos renunciaron. No, no. Ya la la, carta Trinidad salió. dijo ayer que renunció ayer. a su cargo, más no al partido aún y que está pensando esa... Pero posibilidad? Trinidad ya está mencionando como candidato a la alcaldía, eso es lo que está sonando a nivel de pacto que se hizo. No, con pero ellos. ustedes son el partido. ¿Qué dicen ustedes? ¿Va él o no va como candidato no, por, no, no, no. Mira, por, el, mira, por la fuerza Mira del pueblo. lo que pasa, Johnny y Tito, no somos la gran mayoría. Eso lo discute el Comité central Santa porque esto no mata de lo de gallo. Pero realmente ya ejecutivo. se ha hablado, ha entrado en conversación con... Mira, eh, a nivel de arriba sí se ha hablado. Y dame, a dar una primicia aquí. Sí. Mañana, de Santo primicia. Domingo, una primicia. Nosotros estaremos con Leonel Fernández mañana. ¿Usted sabe por qué? Quien les habla a usted, yo soy candidato a alcalde por el PTD. Uh -huh. Hasta ahora. Pero la gran mayoría, que nos adversa, no tiene los números, aún siendo gallo de pelea de otro estándar, Trinidad. para competir con nosotros, o en sea, cuanto a popularidad y conocimiento de este pueblo. O sea, ¿usted tiene mejores números que Manuel Trinidad aquí en San Francisco de Macorís? Hasta ahora las encuestas que hemos hecho dentro, inclusive en esta empresa han hecho varias encuestas, yo he ganado varios programas aquí. Tito eh, y Aldo. doctor... Oíste, Trinidad. Hemos estado, he estado hablando sobre todo esto que... Estamos viendo de los acuerdos de la coalición de formar un frente para sacar al PLD encabezado por Danilo. Yo prefería llamarle el gobierno de Danilo. Pero se habla poco, aunque sabemos que es parte del proceso propio de conformación y demás. Solo escuchamos hablar de, de formar frentes. Eh, la razón de ser del partido, la filosofía, cuál es el norte, los temas eh, políticos neurálgicos de nuestro país, en ese sentido, que ante todo creo que es más importante, aunque sin la conformación propia, pues no podrían hacer lo siguiente. O sea, como partido, ¿qué ustedes? ¿cuál es su visión de país? En ese ¿Qué han tratado sobre esto? Mira, hasta ahora, yo ni te voy a dar pincelada en breve, mira, hasta ahora se ha tratado lo que es la seguridad ciudadana, y lo que es también la República Dominicana hoy en sí necesita un cambio radical casi en todos los estamentos que se están manejando a nivel de presidente. Si usted observa ahora mismo, nuestro escudo ha sido sacado lentamente y todo el mundo está indiferente. Nosotros como dominicanos, la gran mayoría estamos indiferentes ante situaciones que son identificantes de un pueblo que en ninguna parte del mundo usted complace a nadie. Por ejemplo... Estados Unidos, Europa tiene su reglamento, aquí en República Dominicana, todo el que llega al poder, quiere implementar el suyo, obviando lo que es una República Dominicana formada. ¿Qué proponen ustedes años. entonces, Tito? Eh, ¿Qué temas Tito? han tocado? ¿Qué proponen ustedes? La seguridad ciudadana como, como primer tema, estamos en eso. Sí, pero ¿qué hacer? Porque eso lo sabemos que es un tema fundamental. Buscar hombres y mujeres que sí estén dispuestos a trabajar por ello. Y hay muchos hombres y mujeres que todavía le duele a este país y que tienen la capacidad para hacer grandes cosas. Aún estamos a tiempo. Sí, pero mira lo siguiente. Este, ahorita yo lo voy a... Eh, a ustedes exponer con relación... Eh, al escudo. No, no solo tanto al escudo, sino a la preocupación del país, sí. eh, los problemas que hay, pero eh, parece ser que el agua se está aclarando y parece ser que la fuerza del pueblo realmente viene a ser como si fuera una necesidad para nuestro país, porque eh, figúrate, con los problemas que, que están suscitando en nuestro país es un poco muy difícil la situación y nada eh, nuestro, nuestro partido tiene como visión, nuestro partido tiene como visión como principio eh, ser democrático primero ser revolucionario y ser socialista parece ser que el mismo Democrata. pueblo parece ser que el mismo pueblo va desgallando y limpiándose él mismo y puede ser que nuestra que la fuerza del pueblo pueda hacer una nueva visión realmente para nuestro país. Doctor, una pregunta ahí mismo. Usted dice que lo que uno de los principios del de, de, de, de, partido PT2 Fuerza del Pueblo es ser democrático. ¿Entiende usted que la persona que usted van a llevar como candidato eh, presidencial, Leonel Fernández, es democrático eh, eh, partiendo de que salió de una primaria donde perdió y no aceptó los resultados y entonces abandona eh, el barco? ¿Entiende usted que eso es parte de la democracia que ustedes de, como principio promueven? Sí, mira lo siguiente. Eh, muchas veces me pongo a pensar, mm -hmm. yo personal, me pongo a pensar que la tanta capacidad que tiene este ser humano, el doctor Leonel Fernández Reina, es posible, es posible, y ojalá sea así, que realmente quizás lo que le, a él le faltó realmente en sus tres periodos presidenciales, 12. es posible que él... Pase a la historia realmente en un nuevo gobierno del doctor Leonel Fernández. Se reivindique realmente y haga los cambios realmente estructurales que nuestro país realmente está demandando. Y nosotros, la fuerza del pueblo, vamos realmente a, detrás de eso realmente para que se hagan los cambios verdaderamente estructurales que está demandando nuestro pueblo y nuestra sociedad. Bueno, agradecemos infinitamente gracias. a estos dos amigos A don Johnny Calderón, el gran amorío eh, Amigo sí, de muchos años gracias. Y a ti doctor, sí, a... con doctor, no, Son muchos eh. <risa> Gracias a ustedes ya, por ¿verdad? venir Dirigentes del PTD que ahora pasa a llamarse Fuerza del Pueblo después de los acuerdos Con el grupo del doctor Leonel Fernández De mañana